y ahora les voy a explicar la diferencia entre opacidad y relleno en una capa dentro de photoshop voy a seleccionar la capa y en estilos de capa voy a poner resplandor exterior los valores ya están previamente establecidos así que simplemente voy a dar clic en ok cuando bajamos los valores de opacidad o los aumentamos se aplica en toda la capa le vamos a dejar al 100% en cambio cuando trabajamos con el relleno solamente se reduce el color o desaparece el color de relleno pero conserva el estilo de capa lo vamos a dejar en cero y lo voy a trasladar ahora hacia otra imagen con la herramienta de mover clic y arrastrar hacia la siguiente imagen ahora lo interesante que tiene esto es que yo lo puedo mover a cualquier lado y se puede ver unos efectos realmente espectaculares ya depende mucho del tipo de letra y de la creatividad que nosotros pongamos en cada trabajo en photoshop